La perversa, la, la perversa, con Nuevo Amor. La cantante urbana Denise Michelle Tejada, oh. alias La Perversa, reveló que tiene una nueva relación sentimental. <risa> a través de sus redes sociales ha publicado <risa> diversas imágenes. Ve que macarado. En la que se ve, <risa> con, su, que se ve con su nueva pareja, <risa> la cual solo se, es identificada como... Dímelo 14. Wow, qué nombre. Eh. En las redes. Se, ¿se recuerda en, en el pasado mes de julio, durante su participación en el programa de A los Foques Radio Show, la exponente de dembo confirma que estaba en una nueva relación, des, eh, des, descartando a su expareja, el también artista conocido musicalmente como Yomer el Meloso. A ah, Pervers explicó que su relación aún no es oficial y que su pareja no pertenece al mundo artístico. Perdón, o sea, ese nombre, dímelo 14. Dímelo 14, ¿O ¿O 14 Dímelo 14. Bueno, no, no, hombre, no. Vamos a ver un po a antes de, de, del huevo de la perversa, el huevo de Roche. Rafaelito. ¿Entendiste? <risa> <risa> una... ¿Va a grabar, a grabar conmigo por encima del diablo? ¿Me ¿Entendiste? ¿Qué es lo que? Que él no le dé para grabar y ya. Y si no graba él, tú sabes que es un bobo. Respeto para don Omar, pero si no graba él, que yo le estoy dando esa oportunidad para grabar a otro, ¿entiendes?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 Rochi le va a dar la oportunidad de su vida a, a Don Omar. De Don Omar, lo primero es tiene que educarte musicalmente, lo primero. Y después como persona, porque ese humo te va a matar, Rochi. Rochi o sea, sí, la droga, la sí. droga está consumiendo a Rochi, la droga. Hay un talento que Dios se lo ha puesto para que él salga adelante, pero esa droga, ¿Cómo, tío, no, no me venga con eso, que la lleva, de que es medicinal, mentira. A mí no me hable de eso, yo no creo eso. ¿Cómo el tío Hombre ido con él? Dice que quiere lleva una oportunidad. Mr. Rochi a Don Omar. ¿Para o sea, qué hay cosas, ¡Don Omar! Don, Omar, Omar, de... don Omar está... Es, vi... Esa trayectoria de esa leyenda. Don Omar sí. está viviendo su vida relax, muy bien, con Danza Cuduro. Con Danza Kuduro. Realmente. Y con, y con la que duró mucho y tiempo, número uno en YouTube a nivel mundial. Con The Last Dog, el, el disco más grande que ha hecho Don Omar de música urbana. Con solo lo que le dieron en la película Rápido y Furioso, con eso Se está ahí comiendo sí. caramelo. Dile que todavía está sonando en estos tiempos. No, Entonces. Esto, y pobre, ay, sí. Que los temas de viejos son los que están vendiendo en el Spotify. Los temas viejos son los que y se Pero Los temas viejos de ahí tienen más números que los de Rochi. Y en la misma Insta Story la gente va a subir TVT. Y él le va dar una oportunidad, ya, Don Rochi. El ya le, pasó el roleta. le pasó roleta a Chimbana. No, se deben manejarse. Por eso que yo estoy siempre... Yo no le he quitado talento a Rochi. Ahorita le falta el respeto a Darillán. Yo nunca le se... he quitado talento a Rochi. El mal manejo, la hierba, contrólensela. la, hay gente que usa su bici y son más decentes que cualquiera. Entonces que él le va a dar la oportunidad inmediatamente se enterró. Claro. ¿Y se enterró ahí. Salió en que Cometió un error. Cometió un error que firmó con una distribuidora y por eso está pagado hasta que se, se rompe con porque. Tú puedes ser Yankee y tú no puedes romper un contrato porque hay penalidad con eso. Pero si sí le está dando Don Omar eh, promoción a, a nuevos artistas urbanos, del, o sea, nueva generación del género, gran parte de esos muchachitos que están sonando, por ayuda de Don Omar con la productora de él. Sí. Claro. Ayúdame, Entonces viene animal? este tipo, que él le va a dar una oportunidad a un hombre con uno, que los tenis le ensucian. <risa> Real. Viendo el lodo, los frailes. Los frailes cogiendo polvo y andando, andando en un sususque. Y, y, y los coritas con psicote. Con 10 minutos caminando, Rochi. Y, y, y, y ya lo, lo terminé. En seguridad, es más flaco que Imen. En seguridad, ¿y que. Seguridad de qué? Seguridad del la escápede. Con una botella de romo. Gente, sí, con una botella de romo. Tiene psicote. su talento, no se le he quitado. Tiene su talento, duro, duro, duro, Rochi. Pero lamentablemente las neuronas están quemadas. Ahora, esto también ya pasando, de, que, que no en el tema, ¿no? De ah, la bien. perversa y su nuevo novio. Bien. Díganme. <risa>